Mucho tiempo ya ha pasado desde ese primer CD que posaron en mi mano y ponía CPV, tanto no pasó hasta tener en mi control aquel que se llamaba W. y no era alcohol, grandes genios hicieron de sus letras una ciencia y marcaron el comienzo de una nueva y dulce era, de dulce amarga tanto como la coca, los rappers hoy en día escupen mierda por la boca, tengo tanto flu para hacerlo bien que no necesito buenas bases para sonar como quien, ¿Qué? tengo tanto flu para hacerlo bien que no necesito alimentar mi ego con tus bien bien, yo soy un pijome y no tengo fronteras, no vengas tu mierda con tu mierda de barrera, con tus navajazos y con tus Pistolas, con tus pantalones, anchos mola hasta la moda. Pam Vámonos al parque más fumar unos canutos. A cagarnos en la puta madre de los estatutos. Puta mierda de sistema y puta pobreza, la enfermedad se hizo con tu médula. Vamos, rapper malom, a evolucionar. Paso por paso para los cuerpos de verdad. Para los que habláis acerca de la verdad. Y también para los que luchan por la libertad. Y para que no sepa de qué coño estoy hablando, os defino brevemente lo que es un rapero Malom Punto por punto, dejando claro el descarom, Que Estos raperillos van marcando paso a paso El rapper malom es mala persona. No acepta rapers espejos que no sean de su zona. Dos, dos, el rapper malo me es malo rimando, limando tu culo con mi nabo al mando 3 el rapper malo dice ser un gángster por las cicatrices que se hizo al afeitarse Cuatro, el rapper malo solo escucha el rap, luego va de kia diciendo clap clap La bomba sí. que asalla, sí. que sí. estalla, sí. ya que el estalla cabrón Rapero malo, sí. Sí. Sí. Sí. Sí. sí, ya, ya, Rapper Rapero malo, sí, ya, ya, ya, Rapero malo, yo, yo, yo, casalla. yo. <risa> Qué Segunda parte. Vengo para darte algunos conseguillos que te ayuden a sanarte. Mente enferma, rapea mientras crea una buena mierda que la vende como un tema. Y luego bien decís: que Ese no es del gueto. Bien, que ahora escribís en nombre del respeto. Muchas son las causas por las que lucháis. Luego no sudáis, ya que por la boca siempre muere el pez. Y esta vez yo seré el verdugo. Dejad paso a los grandes que escribimos bajo muros. Hablas demasiado para ser tartartamudum. Tar, Demasiados años y nadie te dijo que eres un subnormal. Demasiado mal, demasiado mal. Si Discos de postal, pero que más da, pero que esto que me da. Si tratas tus letras con lo mismo que ya, en nada, lejos y ahógate. Así podremos olvidarte. Da paso a los grandes que escribimos bajo llave, que no buscamos fama, que nos hundan tristes frases. Y tú, veo que no entiendes que rapero malo solo vive si se vende. Y yo, siento que no entiendes que vendo la verdad que gustan todos mis clientes. Así que, espero reflexiones. Espero que te tomes mi canción con mucho humor. La que de humor brotaron estas frases, que ahora sin querer enseñas a toda tu clase ha quedado bien, ¿no? Triangle, malo. Bailey, Rachel, Se malo. Ya, malo. malo. malo. malo. malo. Yo, ya, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,